Hola, qué tal queridos amigos, cordial saludo en este día martes, hoy 4 de octubre, la iglesia celebra la memoria de un santo muy querido, San Francisco Asís, en Italia, un santo testimonio en el siglo XIII, pero testimonio todavía para nuestros tiempos, de su espiritualidad, miles de personas beben a lo largo y ancho de la tierra, a lo largo y ancho de la historia, San Francisco Asís, fundador de los franciscanos, de las clarizas, fundador de esta espiritualidad y de, de cuya rama han, se han fundado a lo largo y ancho de la historia tantas comunidades religiosas, tantos hombres se han acercado a Dios gracias al testimonio de este santo varón. Le damos gracias a Dios por el testimonio de este hombre, por su testimonio de pobreza, de obediencia, su testimonio de entrega, su testimonio de vida cristiana. Alabado sea el Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana, María, que sentaba a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta se multiplicaba para dar abasto en el servicio, hasta, hace que, hasta que se paró y dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano». Pero el Señor le contestó, «Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas». Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mar, amar. Andas en entretenida en muchas cosas cuando solo una es necesaria. A veces en la vida nos entretenemos en muchas cosas. Vamos, venimos, carreras, afanes, preocupaciones, miles de cosas. Cuando la más importante a veces queda una. La salvación. Buscar de Dios. Alabar, amar y glorificar a Dios. Y en San Francisco. Sí que evidenciamos ese testimonio de entrega, de sacrificio, de alabanza a Dios, de búsqueda de Dios. Francisco dejó todo por seguir a Jesús, por vivir el Evangelio. Que ojalá nosotros hoy, siguiendo este mandato evangélico, de dejar de andar preocupados por tantas cosas, busquemos solo al Señor. Que lo alabemos y glorifiquemos en las pequeñas cosas del día, en el pequeño servicio, en el pequeño encargo, o en el gran encargo que tengamos, todo lo hagamos para la gloria de Dios, para el bien de las almas, para nuestra santificación. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, los guarde, los Un feliz día.